La sabrosona. con buenos programas y buena música. Le complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona, se está escuchando la sabrosona. ¡Oh! <música> ¡Acompañamos con buenos programas y buena música! ¡Le complacemos y lo hacemos de corazón! ¡De zona en zona se escuchando las sabrosona! <risa> <risa> ¡Acompañamos con buenos programas y buena De corazón, de zona y zona, se está escuchando la zona. Te acompañamos con buenos programas y buena música. Le complacemos y lo hacemos de corazón. Les acompañamos con buenos programas y buena música. Les complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona se está escuchando la sabrosona.